Eh, la cosa es eh, cuando cuando yo empecé a aprender, pues eh, lo que tú podías ver en, en tutoriales era cómo hacían las marionetas del Celebrity Deathmatch, ¿no? Y es la escuela que anda suelta por ahí en todos los cursos. <risa> o sea, hazlo así como lo hacían en el Celebrity Deathmatch y molde de ultracal y métele métele eh, foam latex y cosas así, ¿no? Y luego pues vino mucho lo de Tim Burton, vino, vino mucho toda una corriente de gente que empezó a hacer animación, animación, animación. Y hacía la animación y a la par, pues, eh, nos llegaban tutoriales, nos llegaban making-ups. Eh, lo que a mí me marcó mucho fue decir no. O sea, cuando yo veía una técnica que usaban ellos en un molde y yo la estaba usando por alguna razón, porque tal vez había llegado a la misma resolución de que hacía uh -huh. hacerlo, o lo había visto, o lo había leído, o, o era una técnica de otra cosa aplicada, decía no, porque ellos ya lo hacen. Entonces yo decía, yo tengo que hacer algo diferente. ¿Sí? Eh, una de las cosas en las que más me concentré durante unos cuatro o cinco años fue cómo, cómo reproducir eh, de una manera más económica los armatures de Volant Socket, pero solamente con el alambre. Y uh -huh. que, no sea, que no se rompa, que sea, que sea lo más durable posible, ¿no? El uh -huh. día que yo retiré la plastilina apóxica y el armature Volant Socket nació mi estilo. Yo, okay. creo que, yo creo que ahí nació mi estilo. El día, el día que quité eso, eh, se abrió un mundo para mí porque las soluciones que tuve que empezar a hacer para combinar el silicón para combinar las resinas, para combinar las técnicas de impresión que yo hago eh, abrieron las puertas, o sea, dijeron lo que quieras, aquí puedes hacer lo que quieras porque el hecho de tener el armature del tamaño que es, te condiciona por sí mismo el tamaño de las manos de los brazos, de las caras te condiciona un mundo de se... cosas si, si tú ves los, los personajes que yo realizo tienen unas manitas o sea, algo muy característico de mí son los ojos y las manos, porque yo crecí, yo crecí formado como, como pintor retratista. Para mí algo muy importante son las manos y los ojos. Entonces, toda mi técnica se basa en una impresión perfecta de los ojos y en una impresión perfecta de las manos, porque es lo más expresivo. mirar nosotros estamos haciendo esto, sí, yo no necesito mover mucho la boca ni los ojos, pero lo que tú, lo que tú ves y lo que tú reconoces mucho es cómo, cómo, cómo me expreso. Entonces, algo que marca muchísimo mi estilo es que tiene mucho de retrato, ¿no? Y en la carencia, yo creo que yo, creo que yo vivo en las carencias. Por ejemplo, eh, anduve experimentando mucho con, mi, con mis cámaras. Y aquí viene la segunda clave de mi estilo. La segunda clave me, de mi estilo es sin software. Ajá, ah, ok. La, la segunda clave de mi estilo es sin software. ¿Por qué sin software? Porque eh, tú tienes que no representar las cosas. Tú tienes que presentar una nueva realidad, ¿No? Ah, es un poco de, de, de mi pelea con esto del software. Entonces, eh, mi pelea con el software nació por la incomp incompatibilidad de las cámaras. ¿no? Yo soy fotógrafo editorial y pues en las cámaras con las que yo trabajo son lo más parecido a una cámara de rollo. Yo trabajo con las Fuji, estas chiquititas, y el hecho de no, de no poder conectar eso al Dragon Frame o a otro software por cuestiones de licencias de tethering, pues me mm -hmm. ha dado un estilo de animación diferente al que hace la gente. Que es muy bonito el que hace la gente, no pero el mío es un poco diferente, es un poco... Eh, exagerado en, en algunas cuestiones, va más cerca del anime que de la animación stop motion. Eh, claro. y, y la tercera es, eh, en esa economía de recursos, yo solamente uso un lente 23. Entonces, yo quiero acercarme al cine mexicano desde ese, desde ese, desde ese punto. O sea, yo quiero tomar ese elemento del cine contemporáneo mexicano y ponerlo en los monos. Claro. Y eso solamente se logra con, con un guay. Entonces, yo creo que esas tres cosas definen mi estilo por completo. El, el, el no uso del armature, el no uso del software y el uso de una sola óptica.